que nos recomienda siempre procurar el recrearnos, es decir, que no aceptes roles impuestos por los demás, sino determinar por tu propia cuenta una identidad única, dueño de ti. ¿Cómo lograrlo? Quédate con nosotros y repasemos esta importante regla. 1. Reflexión. ¿Green recomienda vehemente que tú, estilócrata, Nunca acepte los roles que se te son impuestos, ya sea por tu familia, tus compañeros de trabajo o la sociedad en la que estás envuelto. Vuelve a crearte, mejorando una identidad que apele a los demás para nunca aburrir y sobre todo alcanzar a ser la mejor persona a la que aspiras. Sé el dueño de tu apariencia, de tu persona, de tus decisiones para que los demás no te definan. Por ello es importante recrearse no solo una vez, sino las veces que sean necesarias. Aspira siempre a lo mejor. Incorpora dispositivos a tus gestos y acciones en convivencia con los demás para que tu imagen adquiera más color y rasgos distintivos. 2. El caso que mejor expone la importancia de esta regla viene de una talentosa mujer del siglo XIX una joven llamada Aurore dupin Bond que dejó a su hijo y a su esposo para vivir en París. Su sueño era ser escritora. Sin embargo, la ansiada libertad en París para una mujer de aquella época solo venía del dinero que, irónicamente, viene del matrimonio con un hombre adinerado o de la prostitución. Ninguna mujer se ganaba el pan escribiendo, además de que, Aún existía la idea de que las mujeres deben dedicarse a la crianza más que a la literatura. Pero Auror no se rendiría tan fácilmente. Si los lectores quieren a un escritor masculino, ella sería ese escritor masculino. Jugaría a ser uno. Bajo el nombre de George Sands, escribiría y publicaría su primer gran novela, Indiana, pero más allá de usar un nombre masculino, Auror visitó, habló, fumó como todo un hombre. Al público le fascinaba la escritora escritor, tanto que los más grandes artistas hombres la aceptaron en su círculo. Sin embargo, podía jugar a ser todo un macho, pero en privado era ella misma. Si quieres saber más sobre las reglas del poder de Green debes suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido. Continuemos. Sagazmente pensó que su personaje de George Sand se volvería aburrido y predecible, pero ella no le pondría límite a su personaje. Auror no quería ser hombre, ella solo daba un personaje masculino para el consumo de sus lectores y socios. Ella determinaba su imagen, creaba personajes para el público porque sabía que ella no alcanzaría el éxito siendo ella misma, sino creando una persona que se pueda adaptar constantemente a lo que los demás buscan a favor de sus objetivos. 3. ¿Por qué usar esta regla? Nuestra cultura castiga a los mentirosos, pues siempre prevalecerá la autenticidad. O eso es lo que siempre nos han dicho. Pero decirlo y hacerlo son cosas muy diferentes. Además de que es una gran mentira eso de que uno triunfará solo siendo uno mismo. Para sobresalir en tu campo, es necesario transformar tu personaje que se ajuste a la realidad de tu contexto, tal como Auror. Ella nunca se quejó de que no querían a las escritoras, de sus pocos derechos en la sociedad. Solo siguió sus objetivos y se ajustó a lo que los demás querían, porque esa era la única forma de lograrlo. Eso debes hacer tú. Debes inventarte nuevamente para alcanzar tus objetivos y según tus posibilidades. Ser creativo y consciente en dónde estás y qué necesitas para estar en la meta deseada. Usar esta regla es comprender el estado actual de tu cultura y convertirte en un camaleón para cada una de tus circunstancias. Ser consciente de tu entorno para recrearte. Sé consciente de ti como actor y toma el control de tu apariencia y emociones. Como dijo Diderot, el mal actor es el que siempre es sincero. Aprende a jugar muchos roles para cada situación que la que requieras. Adáptate constantemente.